Sí, bueno, ¿qué tal? Eh, nosotros somos el equipo 3 de la materia Tópicos Selectos de Ciencias de la Ingeniería de 2 y este viene siendo nuestro PIA, del cual elegimos el tema Lenguajes de Programación. Bueno, aquí tenemos los números de los integrantes conformados por Wyatt, Marcos, Ned Kelly y su servidor Reinaldo. Bueno, pasemos a nuestra primera pregunta de la presentación, que nos dice ¿qué es un lenguaje de programación? Bueno, aquí nos hace mención de que un sistema de programación es un sistema de símbolos y reglas que permite la construcción de programas con los que la computadora puede operar y asimismo resolver problemas de una manera eficaz ya que estos contienen un conjunto de instrucciones que nos permite realizar todo tipo de operación de entrada de salida de cálculo de lógica de almacenamiento de recuperación etcétera bueno y cómo debe ser un lenguaje de programación bueno un lenguaje de programación debe ser en base a lo que los programadores necesitamos por lo cual este debe de ser universal bueno ahora yo voy a hablar acerca de dos lenguajes de programación eh, podríamos decir que son casi hermanos o primos. Eh, el primero va a ser JavaScript y el segundo va a ser TypeScript. Bueno, empecemos con JavaScript. Eh, JavaScript es un lenguaje de programación, el cual anteriormente se usaba más para darle dinamismo a las páginas web, que se venían bonitos. Básicamente, JavaScript es... Mmm, bueno, se ejecuta el lado del cliente y aquí podemos crear todo tipo de interacción eh, o eventos cruzados por botones, por acciones que el usuario haga en nuestra página web. Eh, JavaScript tiene, eh, siempre se ha usado más que nada para esto, pero después de una revolución se usó para. tuvo otro, otro, otro propósito, el cual fue darle más dinamismo a nuestras páginas web, eh, es decir, que hacerlas más dinámicas. Entre sus principales funciones tenemos las funciones Ajax, que son para hacer llamadas asíncronas, y las funciones Fates, que es una nueva forma de, de hacer estas llamadas Ajax, pero un poco más fácil. Ahora pasemos a TypeScript. Bueno, TypeScript en general. Es un lenguaje de programación hecho por Microsoft, el cual eh, nos facilita, o más bien, nos permite añadir más eh, funcionalidad a lo que viene siendo TypeScript, ya que TypeScript es un lenguaje, lenguaje débilmente atipado. Es decir, tú puedes crear una variable y le puedes seguir cambiando esa variable de que si es numérico o si es string, lo puedes seguir cambiando cuantas veces quieras. En cambio, TypeScript no. Aquí en TypeScript, tú lo que puedes hacer es... Eh, definir tus variables, Es este lenguaje es de tipado fuerte y eh, mayormente TypeScript es usado eh, por los programadores pero aquí puedes usar programación orientada a objetos y como mencioné anteriormente puedes definir tus, tus variables haciendo que nuestro código deje de ser tan duro y pueda ser un poco más escalable entonces eh, les mencioné que TypeScript fue creado por Microsoft en el año 2012 y de aquí impulsó a por ejemplo a Google a, a desarrollar Angular la cual, el cual es un framework muy importante que nos facilita mucho el desarrollo web. También tenemos React, que viene en la librería, para, también para el desarrollo web. Bueno, eh, hola, buenas tardes. Mi nombre es Ned González-Jaimes y les voy a hablar sobre .NET C Sharp y Rust. Bueno, C Sharp es un lenguaje de programación moderno basado en objetos y con seguridad de tipos. Permite a los desarrolladores crear muchos tipos de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en .NET. C Sharp tiene sus raíces en la familia del lenguaje C y a los programadores de C, C++, Java y Javascript les resultará familiar inmediatamente. Eh, C Sharp es un lenguaje de programación orientado a objetos y orientado a, a componentes. C Sharp proporciona, una constru proporciona construcciones del lenguaje para admitir directamente estos conceptos, por lo que se trata de un lenguaje natural en el que crear y usar componentes de software. Eh, ¿Qué se puede construir con .NET C Sharp? Bueno, Está la web, consumir servicios de la nube, crear aplicaciones móviles, crear aplicaciones de escritorio, está también módulos de, eh, y librerías de aprendizaje eh, máquina o machine learning, desarrollo de juegos, internet de las cosas y microservicios. El lenguaje de programación ROSP lo ayuda a escribir software más rápido y confiable. La ergonomía de alto nivel y el control de bajo nivel a menudo están en desacuerdo en el diseño del lenguaje de programación. Rust desafía este conflicto al equilibrar, al equilibrar una capacidad técnica poderosa y una excelente experiencia de desarrollador. Rust le brinda la opción de controlar detalles de bajo nivel, como el uso de memoria, sin todas las molestias asociadas tradicionalmente con dicho control. ¿Qué podemos construir con Rust? Bueno, podemos construir herramientas de CLI CL, o línea de comando. También podemos construir aplicaciones web, con WebAssembly, eh, podemos construir este, arquitecturas eh, de red, servicios de red eh, con, Y este, podemos este, programar eh, dispositivos de bajos recursos o incrustados ¿no? Ya que Rust eh, permite esto a su arquitectura y su alto rendimiento Buenas tardes, mi nombre es Guayas Valdés Y les voy a hablar sobre dos lenguajes de, pro de programación multiplataforma en el primero que voy a mostrar se llama Flutter y Flutter pues es un SDK desarrollado por Google para crear aplicaciones móviles tanto para Android como para iOS que es Apple, fue desarrollado por desarrollado como un software para uso interno dentro de la compañía, pero vieron que el potencial que tenía y decidieron lanzarlo como proyecto de código libre. Actualmente es uno de los proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles que más está creciendo. Además desde la última versión estable también es posible realizar aplicaciones web y de escritorio Mac de Windows y Mac, además de que las dos plataformas aún están en fase, se podría decir, fase beta, eh, este SDK tiene tres pues, opciones principales que son las siguientes eh, una es que compila nativamente tanto Android como IOS, la segunda es la creación de interfaces gráficas, es muy flexible y puede combinar diferentes widgets eh, para crear vistas. y por último es el desarrollo rápido que permite ver el resultado de forma instantánea mientras se escribe el código. Python es un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza para desarrollar aplicaciones de todo tipo. A diferencia de otros lenguajes como Java o .NET, se trata de un lenguaje de interpretado, es decir, que no es necesario compilarlo para ejecutar las aplicaciones escritas en Python, sino que se ejecutan directamente por el ordenador, eh, utilizando un programa denominado interpretador, por lo que no es necesario traducirlo a un lenguaje máquina. Python es un lenguaje sencillo de leer y escribir debido a su alta similitud con el lenguaje humano, además de que se trata de un lenguaje multiplataforma, de código abierto y por lo tanto gratuito, lo que permite desarrollar software sin límites. Con el paso del tiempo, Python ha sido ganando electos gracias a su sencillez y a sus amplias posibilidades, sobre todo en los últimos años, ya que facilita trabajar con inteligencia artificial, big data, machine learning y data sense, entre muchos otros campos en auge. Eh, dónde se utiliza Python, en Data, Analytics y Big Data. El uso de Python está muy extendido en dos áreas que se han estado y estarán en boca de todos, que es el análisis de datos y el Big Data. Su simplicidad y su gran número de bibliotecas de procesamiento de datos hacen que Python sea para elaborar ideal a la hora de analizar y gestionar una gran cantidad de datos en tiempo real. Eh, Python está siendo utilizado en la actualidad como por muchísimas empresas, tanto de forma directa como indirecta, ya que es detrás de los distintos softwares de Data Analytics. Muchas veces este lenguaje interpretado de alto nivel analiza una gran cantidad de datos para transformarlos en información útil. Para el Big Data, es una de las especialidades de Python. Eh, data Mining, eh, la minería de datos o Data Mining, es un proceso que nos permite analizar grandes bases de datos con el objetivo de predecir futuras tendencias. Se trata de un proceso complejo en el que Python puede arrojar luz a través de la limpieza y organización de datos y el uso de algoritmos de aprendizaje automático que simplifica el análisis de datos. El DataSense, que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Tras la creación de motores numéricos como Pandas o NumPy, Python está desbancado a MATLAB Está desbancando a MATLAB es un lenguaje utilizado por científicos a la hora de trabajar en un gran número de datos, la razón es la misma que en los anteriores apartados la sencillez y la potencia para trabajar con un número de datos unidos al gran número de bibliotecas existentes hace que Python sea ideal. Inteligencia Artificial. Seguro que durante los últimos años has oído hablar muchísimo de la inteligencia artificial. Gran parte de su avance se debe a Python, su facilidad de escritura, pero se ha convertido Python en el aliado perfecto de la inteligencia artificial. Su capacidad de plasmar ideas comple complejas en pocas líneas, unidades al gran número de frameworks existentes, han hecho que Python sea una de las lenguajes de programación que están impulsando la inteligencia artificial. Uh, blockchain. Eh, la base de datos de distribución blockchain conocida mundialmente por ser la base sobre las que están sustentadas las criptomonedas También funciona bien junto a Python como lenguaje versátil, seguro y rápido, es muy útil para formar cadenas de bloques E incluso permite a los desarrolladores crear una cadena de bloques sencilla en menos de 50 líneas de código Haciendo sencillo algo muy complejo el machine learning que ya lo habíamos mencionado, el desarrollo web que también iba ya lo habíamos mencionado, así que lo brincaremos y bueno, el juegos y gráficos 3D, Python también posee una gran capacidad para manejar gráficos 3D gracias a la cantidad de marcos de trabajo y herramientas existentes Game Blender o Arcade son algunos de los más conocidos, uno de los juegos más populares desarrollados con Python es Battlefield 2 es un juego de acción bélica lanzado en 2005 en el que el motor gráfico, las animaciones y sus distintas funcionalidades fueron desarrollados con Python y bueno esto sería todo por parte del equipo eh, las referencias que se utilizaron para hacer esta esta presentación y bueno sería todo